ya se, se puede creer puede una historia, historia, de La historia, de historia de amor las historias de amor terminan mal en las películas, en las series, en las canciones no te puedes creer una historia de amor oh sí, sí, sí pero cuando te las crees, cuando te las crees, oh, cuando, las, cuando te las crees, las crees. Cuando te las crees totalmente, las crees. Y cuando dejas de creértelas, se descreve, se les, se desacre. Pero puedes volver a meterla en crédito y volver a creer. ¿Cómo se le mete crédito a una, a una historia de amor? ¿no? Con la, la músico magicología. Músico magicología. La música. Mágica. En cambio en algunas canciones son mágicas. Y es lógico, lógico que sean mágicas porque lo que la cantas la tiene la más probabilidades de su si te crees lo que cantas creas lo que cantas pero tienes que creer ¿y quién se puede creer en la historia de amor a estas alturas? a mí me apetece volver a creer cada vez más para eso es un ya conocido por algunos la dimartinización y Martin fue el único cantante que venció a los Beatles en su mejor momento con esta canción que la letra dice Todo el mundo se enamora de alguien alguna vez Esto está muy bien para volver a creer en el amor muy bueno, yo no creo en el amor, pero todo el mundo se enamora de alguien alguna vez eso es verdad, eso es verdad dices a un poco en que puede ser verdad. Todo el mundo se enamora de alguien momento. Eso es verdad. Por poco que creas en el amor. Es cierto. De vez? Nadie le ha creído. -vale -la. la voy a acompañar con Dickman esto es el canta con esto puedo cantar con el cantante que quiera hacerle si con la canción y ahora le metido a Dickman con su canción estrella de su carrera y de la historia everybody loves a Van Santana todo el mundo se enamora de alguien alguna vez esto es todo Oh, in love oh, Todo el mundo se enamora de alguna manera. Kiss, Algo el tubo eso me ha dicho. Que mi momento es ahora. Everybody, Todo el mundo encuentra a alguien en algún lugar. In World of May No se sabe cómo va a aparecer el amor. Something in my heart keeps saying my sample I see a largo in my corazón me dice que ese sitio es aquí I had it in my power si yo pudiera I began to get in the daría a todas las chicas pues every minute Every hour, entonces en cada momento, en cada hora. todo chico encontraría lo que encontré en tus brazos. Everybody knows A nuevo know my ha merecido la pena esperar por alguien como tú. Cada minuto y cada hora. Los chicos encontrarían lo que encontré en tus brazos. Love somebody sometimes. Empiezo a creerme otra, otra vez. vez. Y esta, esta vez, vez quiero, quiero creérmelo, creérmelo más. más.